Hay una cosa importante aquí en Dubai, y a nosotros en watch la verdad que nos gusta, y es la seguridad en la ciudad. Si bien nos gusta mucho el brillo y los coches espectaculares, nos gusta la seguridad. Por lo tanto, aquí nos sentimos muy bien, porque está Batman.